Bienvenidos a la Embajada de España en Copenhague. Mi nombre es Laura García Gómez, soy madrileña con sangre asturiana y hace 19 años que pertenezco a la carrera diplomática española. En mi caso, decidí opositar transcursar ciencias políticas en Bruselas y dos años más en las ciudades de Brujas y Londres. ¿Te imaginas una profesión que te permite viajar por todo el mundo representando a tu país y ayudando a tus conciudadanos? ¿Una profesión que te enriquece y te ayuda a crecer a lo largo de toda tu vida a través del intercambio cultural y del aprendizaje de idiomas nuevos? ¿Una profesión en la que aportas un grano de arena a las relaciones internacionales de tu país, a la expansión de la cultura española por el mundo, a mejorar la vida de los españoles que viven en el extranjero o que se encuentran en apuros durante uno de sus viajes? Tanto en puestos diplomáticos como consulares puedes acercar España al mundo y a los españoles a casa. En mis 19 años de carrera he vivido en Bruselas, en Ginebra, en Bratislava, en Agadir y ahora en Copenhague. Acompañada por mi marido y mis cuatro hijos nacidos a lo largo del recorrido, he trabajado en embajadas bilaterales, en representaciones permanentes en Naciones Unidas y organismos internacionales, en consulados generales, en la red de casas de la diplomacia pública española y en el gabinete del ministro de Asuntos Exteriores. En este periodo como diplomática en Copenhague me encargo de la diplomacia cultural y científica y del consulado y trabajo con la primera mujer embajadora de España en Dinamarca. Si todo esto te resulta atractivo, anímate a opositar a la carrera diplomática, anímate a aportar al Servicio Exterior Español.